A todos, como le van? Bueno, acá estamos a la orilla del canal 9. A ver, le voy a filmar un poquito. Ahora vamos por el Terreplén, Terreplén norte del canal 9, sentido a la ruta 11. Para todo aquel que no sabe cuál es, es el Terreplén del lado del basurero, más conocido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 Rigote. ¿Y? ¿Se prendió una? Bueno, vamos a ver acá. Estuve con unos percances con la línea, bueno, como de la línea, ¿y se prendió? Vamos a verla. Hay una bajadita. Hermosa, lisa, están saliendo del canal 9. Mira ¡Qué hermosa Lisa! Digo. Bueno, como veo, estás pescando con lombriz. Esta es la, la más chica que salió. ¿Sí, no? Pero... y la línea aérea, aérea. la aérea, conocida como bollón aérea fondeada sí bueno mira qué linda lisa viste qué linda bueno voy a armar el equipo mío y si y tengo está, suerte y está fresco a pesar de que ¿Sí, no todo el, ¿viste? está fresquito campela, ¿sí? bueno continuamos continuamos acá Kevin con una lisita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 No tiene ningún pique. esperemos un rato más. Igual yo vine un ratito a la tarde. Vigo eh, con Bigote con Gemi ya llevan 5 en total. Ahora pues, se las voy a mostrar. Más que nada como pues, para mostrarles cómo está el, el tema acá del canal 9. Hoy está fresco. Se levantó mucho viento. Me decía Bigote que a la mañana estuvo más lindo, menos viento y que tuvo más actividad. Y ahora está todo oleaje y no se ve a andar la lisa por el viento eso nos está jugando en contra pero bueno tenemos eh, tener algún pique y mostrarles más imágenes bueno, acá acá vivo vamos a mostrar la pesca a ver la que salieron hoy las tienen en la bolsita Mirá, Mirá, Mirá que que... Vamos acá en el pasto para que no se tan... Qué hermoso lisón es acá, Rich. Mirá, ahí de todo, no, Hay algunas están de las chiquitas. Mirá, esa es grande, creo que es. Bueno, ahora cuando la saqué, la voy a mostrar bien. Mirá, así que ya saben, si quieren venir a pescar al canal 9, guía, bigote de Mario. Hermosa lisa. Bueno, no, la vamos a consultar a. ¿A bigote? Bien, bien, bien. Vigo, consulta. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de las guiadas acá? ¿Las guiadas? Sí. ¿Te llaman? Arre bien. ¿Arreglan con vos? Arreglamos, no hay, no hay mínimo de, de personas. Hoy me vine con Kevin solo. No importa la cantidad de personas, así, no sino. No importa la cantidad de personas. Es venir a jugar a pescar. A pescar. Bien. Y así bueno. Que... Y es lista. Sí. Es lista. ¿Eso siempre hay que aclarar? No. Podemos sacar esto, como podemos sacar nada o como podemos sacar 20. Bien, pero, hoy un eh, día complicado hoy por el, el viento... Día complicado, se nota el viento. Frío. Frío. Pero frío. la lisa que salió es muy buena. Ustedes la buena ven acá. lisa, lisa de 2 kilos y pico. Kilos y pico. Hermosa lisa. La otra parece re chiquita porque estas son gigantes, pero... ¿Están todos y invitados a venir al canal nueva no a pescar, no? hay cosa? Me llaman, Ahí me le, llaman, de de le dejo el me número, me número de teléfono. No hay problema. y... ¿Y el servicio de, del guía acá de, de, de que, Bigote de Mario Vos sabés que yo nunca voy a vender humo, le digo a la gente la verdad. Bueno, ¿Cómo está la pesca? quieren sí, venir. Si, si quiere está, está buena, está buena. Y si está floja, ah, está floja. Es ¿o lógico, no? es lógico, Bien. Así que, Ay, ¿vamos a sí, seguir un rato más? Sí, un ratito más. A ver si por ahí tenemos porque... suerte, y sacamos alguna más. Eh, un ratito más lo vamos a quedar. Lo que pasa es que, bueno, sacamos esto porque la voy a ir limpiando. Para ir limpiando. También se llevan las lisas limpias. Ah, que... el <ríe> servicio completo. Vamos a seguir mostrando.